Ya pone de pie ya luego lo disimularé cuando vea vamos ya por, por unas cuantas ya disimularé y me quedaré sentado bueno la improvisación la improvisación es el arte de lo espontáneo vale es el arte de lo que sale en el momento y hay un factor muy importante en la improvisación que es el error la equivocación meter la pata meter la pata pero después sabe dónde la metiste para poder sacarla y seguir andando entonces el arte de la improvisación sin el error tal vez ni existiría. Ese Es el gran el gran maestro. Ah. Por temor a equivocarme me equivoqué, metí la pata y no caminé. Me vi sin nada y solo sí. Pero con ganas que es todo lo que necesitaba para salir adelante La mejor arma es ser constante Aprende a caer para que levantes antes En la derrota también es bueno que cantes El error es liberador, comételo Rompe las cadenas de lo que pudo haber sido Lo suyo es sobreponerse con humildad Y de esta forma evitar el autocastigo Con positividad todo mal será por un bien mayor Enfócate en lo que deseas y pon atención a la enseñanza culta tras el dolor ¿Viste? putadas que la vida nos te para son pa' ver si damos la cara. No capaz del karma, la fe es un arma que de ti mismo te salva Ya no más pero que son miedos y que solo ponen freno a lo que dentro siento Y quiero sacar fuera demonios hambrientos llenos de veneno Que engordan al ego, que limitan lo que soy para no darme lo que me debo Tú creas tu realidad, no lo mismo culpa que responsabilidad Lo primero te anula y no te deja actuar y lo segundo te incita a volverlo a intentar La serendipia son descubrimientos por error La vida es un don, disfrútala de corazón Aunque naciera porque se rompiera un condón Por un error estamos aquí la mayoría y yo lo agradezco ya que no hay tiempo para el arrepentimiento porque con cada error estoy más cerca del acierto eh eh equivocate eh eh equivocate estás conmigo eh eh equivocate a a acabacata i i iki eh, todavía están bien porque es la primera copa. A la cuarta vamos a ver si le va a ir de esa forma a la boca. Porque la lengua se me traba o me se me la lengua me traba o la lengua la... no sé cuánto. Yo solo estoy cantando, improvisando, porque es el momento de coger el error y quitarlo. Ya no hay espanto. Si canto al error, me siento agradecido. Oh, porque estoy contigo, contigo, contigo Y ahora me siento entre amigos Ustedes imagínense Que siempre la gente se tratan como desconocidos Les cuesta mirarse a los ojos Y somos un caso perdido Pero mientras tanto Para demostrar que nuestro futuro no será tan oscuro Le voy a cantar a la Niva del futuro Mira tú, Gandul, lucha por tu sueño Deja de estar pensando que todo se va a cumplir solamente con tu deseo Tienes que tirar para adelante, Coger las riendas y crear tu camino y cuando estés demasiado estresado comparte una copa de vino ey ey ey, ¡Ey! equivocate ¡Ey! ¡Equivócate! ey ey equivocate ey ¡Equivócate! ey ey equivocate ey ey ey equivocate a ¡Ah! ¡Ah! cabacata La Lili la la muchas gracias familia <muchas> <muchas>